Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Y bueno, pues eh, día un poco raro, un poco tonto, que si bajo, que si no, que si ahora me quedo en este nivel, que se la vuelvo a subir. Volatilidad en definitiva, a la baja, volatilidad a la baja, rompimos ciertos niveles que eran importantes. Vamos a ver si, a ver si somos capaces de recuperarlos, pero de momento está un poco raro. Mañana ya sabemos que hay vencimiento de opciones... Eh, muchos contratos vencen, hay bastante pasta que se vence ahí, vamos a ver en teoría eh, esos vencimientos nos mandaban un poquito para abajo, de hecho lo están haciendo, eh, vamos a ver qué pasa después, me importa, me importa más la reacción posterior a lo mejor esos vencimientos ya wow, sueltan la tensión del mercado y hace que podamos terminar con un viernes eh, positivo, terminar Cuidado, porque eso puede haber un impulso muy importante esta noche y mañana a la baja. Puede que haya alguna subida, sea otra trampa y nos vuelvan a caer. Ya veremos, no lo sé. Eh, lo malo es que los viernes empiezan a perder fuelle, sábado y domingo ya sabemos lo que hay, poca liquidez. Los lunes suele haber poco movimiento y hasta el martes, y más con la poca movimiento que hay ahora en, en vacaciones, pues, eh, bueno, pues es lo, que, es lo que hay, ¿vale? Bueno, he estado, joder, he estado viendo hoy algo tremendo de nuestro presidente del gobierno amadísimo <ríe> es algo que es la ironía no eh, diciendo que si hay mucha desinformación que si los medios tienen que informar joder si los tiene comprados y encima hacen una ley para cerrarnos la boca a los que intentamos dar algo de voz a, a, a cosas distintas o, a, o a, por lo menos al sentido común eh, pero bueno yo decía Chomsky que si crees en la libertad de expresión, entonces crees en la libertad de expresión para puntos de vista que te disgustan o con los que no puedes, puedes no estar de acuerdo. O para que se metan contigo. Eso es libertad de expresión. Evidentemente. Siempre desde el respeto. No es lo mismo decir, este es un hijo de... que no está hecha la miel para la boca del cerdo, cosas así, no sé. Se puede... Decir de muchas maneras las cosas para al final decir pues que eh, su madre era, tenía una profesión muy ligerita. Yo qué sé, chico. Eh, una profesión muy antigua, sin decir cuál, para, profesiones muy antiguas. Entonces, al final es importante. Ahora, ¿vale? también eh, es que tenemos también por ahí a, a nuestro amigo Coletas, que ya no es político. Entonces, claro, como ahora no es político, ya dice que puede decir la verdad. <ríe> es tremendo. ¿Vale? la cantidad de gilipolleces que se escuchan, y tiene que tener ese pollo, y todos, eh todos, tenemos que tener en cuenta que el derecho a ser escuchado jamás incluye al derecho a ser tomado en serio. Y más cuando tienes a tus ministras y ministres diciendo gilipolleces todos los días. Entonces, eh, cuando el diablo no tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo, y, y me parece que eso es lo que... Lo que pasa es que esta gente no se ha en, no enterado todavía que si tú a los ricos les despojas de sus riquezas, vale los puedes empobrecerlos, pero no vas a conseguir enriquecer a los pobres. Porque eso no funciona así. No consiste en lo quito de aquí y lo pongo ahí, que es lo que hacen con los presupuestos generales del Estado. Y cuidado, vuelvo a insistir a lo que digo siempre, igual que me meto con estos, me meto con los que gobiernen después, o con los que gobiernan antes, porque son todos... Para mí, la misma mierda. ¿Vale? Para mí son lo mismo. Unos y otros. Ya está. ¿Vale? Entonces, eh, a mí que me diga lo que me diga lo que quiera, pero son lo mismo. Uh, y eso no se han dado cuenta de que, bueno, sí, eh, el reparto de riqueza eh, equitativo de aquella manera, en forma de servicios públicos. Vale, puedo estar de acuerdo. Vale, puedo estar de acuerdo en que sí, sí, sí reparte. Eh, digamos, eh, por lo menos la sensación. Por lo menos la sensación. de, bueno, no soy tan pobre. ¿Por qué? Pues tengo unas buenas carreteras, tengo unos buenos servicios públicos, tengo eh, un buen hospital donde acudir si me pasa algo. Hay eh, una, una buena escuela para mis hijos. Vale. Pero no es normal, no es normal en un país, yo creo, como el nuestro que tiene un presupuesto importante en general, que tenga un 4% del PIB en educación, por ejemplo. Y sin embargo, pues en igualdad, pues, pues hay que luchar, hay que hacer, pues, muchas cosas que seamos todos iguales, pero no unos más iguales que otros, no, iguales todos. Tengo un presupuesto que sea la mitad del de educación. Aquí algo falla, cuando ese ministerio se hizo a medida de quien se hizo y se hizo a medida de alguien que defiende la igualdad y que está en un sitio por ser la mujer de vaya a manejar un presupuesto que sea el 50% del presupuesto de educación no lo veo, ¿eh? algo falla algo está fallando, cuando eso tenía que ser una oficina, una oficina del ministerio de seguridad social o sea algo en la balanza falla. Algo en la balanza falla. Entonces no. No. Pero vamos que. O sea, digo lo mismo que cuando pues la, la, la. mujer de. ¿vale? la pusieron ahí de alcaldesa y encima ella lo aceptó sin que nadie la votase. O sea. Pero de qué coño vamos. Por pues eso al final, pues la democracia existe en este país. A su manera. A la española. Bueno, a la española, ¿no? Últimamente como a toda la europea y aunque haya gente que no le guste que hable de política sorry, pero para mí eh, no hablo de política por hablar, hablo de política porque como me afecta al bolsillo y es lo único que me importa, es decir, de los políticos lo único que me importa es lo que a mí me afecta al bolsillo y yo votaré una opción o votaré otra en función de lo que a mí me afecta al bolsillo punto, ya está porque yo, yo siempre he sido vale autosuficiente como para no tener que depender del Estado vale de que me den de que el papá Estado me dé. O de que el empresario Pepe, que se juega a él, se juega a él su patrimonio, él arriesga su dinero, me dé a mí un puesto de trabajo. ¿Que yo aporto lo que aporto en una empresa? Evidentemente. Por supuesto que sí. Pero yo voy, hago mi horario, hago mi trabajo, cuando termino voy a mi casa y llega el día uno y cobro. Pues no, hombre, conmigo no es el caso. ¿Vale? Pero eso es lo que hace la inmensa mayoría de la gente. Y encima, se atreven, se atreven a decir cosas que, bueno, tampoco voy a entrar en eso, ¿vale? Porque luego cada uno, pues que piensa lo que les haga a los cojones. Pero, evidentemente, cuando uno no forma parte o cree que no forma parte de un proyecto, pues pasa lo que pasa. En fin, ¿cuándo va a ser posible entonces hablar de libertad? Cuando el Estado deje de existir. Mientras tanto, va a ser bastante complicado. ¿Eso te convierte en anarquista? No, no. Si al final, evidentemente, tiene que haber un orden. Eh, nunca va a, a llover a gusto de todos. Y mucho menos eh, mmm, tal y como están las cosas. Y a dónde van, que están muy, muy feas. Muy, muy feas. Eh, bueno, hoy he estado hablando con bastante gente, eh, alumnos eh, y. ...y gente en general de, de, del mundo de las inversiones... ...y del trading... Y, ...y he escuchado una frase... ...que es de Jules Renard... ...que decía que nos consolamos de nuestras propias incapacidades... ...afirmando... ...que somos capaces de todo cuando nos lo proponemos... ...es decir, nos automotivamos y decimos... ...yo sí si me lo propongo, soy capaz de esto... ...pues no... ...pues no... ...puede ser proponértelo y alcanzarlo... ...temporalmente... ...pero, cada uno, para bien, para mal... ...somos todos diferentes... Hombres, mujeres. Dentro de las mujeres, mujeres diferentes. Dentro de los hombres, hombres diferentes. Por esto, por la experiencia, por la vida, por mil cosas. ¿vale? Entonces, cada uno tenemos unas capacidades. Y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos intentar aprovechar esas capacidades para intentar hacer lo que buenamente se nos dé mejor. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tenía un par de alumnos con tertulios o como lo queráis llamar, eh, y luego un cliente también que, que se empeña en hacer futuros. Y no vale para hacer futuros. No tiene la templanza de los nervios. Yo le he dicho, a ver, si tú quieres cultivar la paciencia, yo te presto a mi mujer un mes. <risa> ya verás cómo la cultivas, pero bien. Pero... Vale, vale, vale. <risa> pero eh, la realidad es esta. O sea, si no vales o, o no vales para... Eh, hacer cortos o no les para meterte en un por 50, no lo hagas porque lo único que estás haciendo es hacerte un agujero en la cartera y aquí busca tu temporalidad y si tu temporalidad es 4 horas para hacer largos y solamente en spot pues haz eso, ya está si es que no tienes la obligación, ni mucho menos ni tienes que demostrarle nada a nadie ni tan siquiera a ti mismo que eres capaz de hacer esto y hacerlo bien que no que la cosa no funciona así, de verdad. De lo único que tienes que ser capaz es de intentar mejorar lo que tienes un poquitito. Luego ya lo mejorarás un poquitito más. Y eso con, se consigue con la experiencia, con el tiempo y, por supuesto, con una buena formación. Ya está. Y que te forme alguien que mmm, para ti eh, pues, pueda ser ciertamente un ejemplo con el que Puedas de alguna forma llevarte bien, aunque como persona te caiga mal. Lo importante es que como profesional, ¿vale? Veas que hace lo que tú quieres. Con lo cual, si él hace lo que tú quieres, coño, pues júntate a esa gente. Hay gente que dice, no, yo. ¿Por qué voy con estos amigos? Pues porque. Hacen lo que busco. Tan sencillo como eso. Y a partir de ahí. Podrán ser luego en el futuro más amigos o menos amigos, pero entonces pégate a quien hace lo que tú buscas que haga. Ni más ni menos. En fin, me enrollo ya demasiado. Vamos a ver cómo está Bitcoin, que quiere hacer un pequeño rebote. ¿Causado por qué? ¡Ay, ahora lo vemos! Venga, chicos, <ríe> comenzamos. Bueno, y antes de continuar, a petición popular Hoy nos vamos tú de gel Hoy nos vamos tú de gel, no Hoy en realidad eh, es posible Es posible que tengamos un pequeño rebote o Hoy nos vamos tú de ¡Hala! Ahí la tengo Es que... Eh una petición que me ha dicho, me hace gracia que ponga lo de hoy no vamos tú de gel de tu nieta. Digo, pues venga, lo voy a poner claro que sí, hombre mi niña, faltaría más. Faltaría más. Bien, también tengo la opción de la otra, de la pequeñita. vamos a tomar por culo. Que dice que no vamos a tomar por culo. Pues bueno, pues es otra opción que está dentro del tintero. Ya veremos a ver, sobre todo, qué pasa mañana con todo ese vencimiento y cómo nos afecta. Pero, estamos en el SP500. Y eh, lo que está pasando ahora mismo en Bitcoin... ...es consecuencia de lo que está pasando en el SP500... ...ni más ni menos, ¿vale? Veis que tenemos eh, caímos uno suelecito, otro suelecito... ...intenta ir al alza... ...en eh, Bitcoin, ¿qué pasa? Pues en Bitcoin pasa, ponemos en cuatro horas... ...igual, ¿veis? Que hicimos un suelecito... ...al alza, otro suelecito y bueno... ...las, las velas son iguales, ¿no? Porque aquí ya en la vela de cuatro horas... ...nos quedan 3 horas y 19. ...y aquí en la vela del SP500 de cuatro horas... ...pues le quedan 19 minutos... ...es decir, que va, llevamos dos horas... ...de salto de diferencia... ...con las velas ...del de, de Bitcoin, ¿vale? Entonces, de el S&P 500 y el Bitcoin... ...por eso, muchas veces no nos coinciden las velas... ...si nos ponemos en velas de una hora... ...veremos que coinciden más de lo que nos gustaría que coincidiesen... Eh, dicho esto... ...vamos a Bitcoin... Tacata. ...y lo que decía ayer... ...ve, muchos, muchos zooms hay... ...con esta pérdida de, de, esta, de este triángulo... ...de esta cuña... Eh, pero yo prefiero pues verlo así... ...dentro del canal del 50%, inclusive... Eh, ...viendo gráficos que tenía puestos por ahí... ...pues tengo este otro, ¿vale?... Eh, ...el que es el original, el primero que, que hicimos... ...si recordáis que marcamos aquí con la línea naranja... ...las las, las mechas de las caídas, eh, hicimos esta línea... ...y estaríamos a puntito, o dentro de poco... ...llegaríamos a la zona de los 22.700, 22, 500 ...que para mí creo que es una zona súper importante... Eh, ...¿por qué?... Pues porque vamos a ponerse en diario. Uh, y si vemos la zona de los 22.500, está aproximadamente, ¿vale? Eh, si vemos estos máximos que hicimos aquí al cierre, eh, este máximo que hizo aquí, estos mínimos que hizo aquí, este apoyo que hizo aquí, estamos en 22.547, ¿vale? 22.550 para redondear, ¿vale? creo que es una zona lo suficientemente importante como para llegar ¡pum! apoyarnos en un momento dado, ¿vale? si es que vamos a caer hasta ahí, que yo no lo sé no lo sé, no tengo ni idea y luego, ¡plaf! intentar volver a atacar la parte superior o, si perdemos esa zona, lo que haremos será ya desgastarnos y bueno, pues irnos a una parte inferior de, de, dentro de todo este movimiento que ha hecho sería una pena porque, lo que digo, ¿no? no hubiera valido de, para demasiado eh, todo lo que el esfuerzo del alza. pero bueno en cada movimiento de impulso hay impulsos retrocesos y hay momentos en los que hay que tomarse unas pequeñas vacaciones. Pues bueno, vamos a ver si es un momento de pequeñas vacaciones y se solventa. Dato importante, en diario estamos topando la zona de 50%, que todavía no la hemos tocado, pero bueno, a ir casi casi, ¿vale? Para apoyarnos y puede ser un pullback a esa zona para intentar volver a alcanzar otro punto y bueno, pues si alcanzásemos a zona de 28, ¿qué ganas las tenemos? ¿Qué ganas la tenemos todos? Pero también tenemos unas ganas de 17, y de 15, y de 14, que no es ni medio normal. Hay mucha gente con muchas ganas de eso, también, eh, a mí me parece lógico, es normal, que queremos comprar barato, y bueno, pues vamos a ver si Bitcoin nos concede ese deseo. En cuanto a una hora, pues hemos hecho sobre una zona, ¿vale? Aquí en la zona de aproximadamente 23.200, 23.300. Aquí igual hemos vuelto a tocarla, 23.200, 23.300 y eh, rebota. Para que realmente este movimiento sea un movimiento que nos lleve a algún punto interesante, pues tendríamos que irnos a por estos máximos en la zona de 23.500. Para que, digamos, vale algo. Es mucho, ¿no? Si al final son ciento y pico puntos de donde estamos, tampoco es nada. O sea, ciento y pico de es una mierda en Bitcoin de hecho esta caída tampoco es que sea ninguna maravilla esta vela que fue un poco un poco pu puñetera es de un 2 y medio por ciento o sea que, es que tampoco hemos caído cuánto hemos caído de este máximo que hicimos en 24 y pico eh, un 490 un 5 ciento o sea es que no tiene y luego desde arriba del todo desde la puntita que hicimos a ver hasta el más mínimo que ha estado ahí un 8 o sea nada nada nada nada vale eh, yo tenía por aquí una gráfica yo tenía yo tenía yo pensaba que tenía esta que tengo un 22.519 marcado a la línea entonces bueno vamos a ver vamos a ver qué tal eh, ethereum bien se está recomponiendo otra vez eh, intentará ir a la medida de 100 vamos a ver si es capaz de pasarla si no la pasa eh, de momento la cosa está está en tablas hay bastante fumo con, con ethereum ya lo sabéis hasta aproximadamente el día 15 de septiembre que parece ser que es la, la nueva fecha en la que se, se cambia al proof of stake y bueno pues vamos a ver qué tal que tal se produce? Me habéis preguntado, ¿hay que hacer algo con los tokens? En principio no, es decir, cualquier token RC20 que tengas, eh, si lo tienes en el Ledger, va a funcionar y tal. ¿Qué pasa? ¿Por qué cuando me preguntáis esto yo os digo, creo que tenerlos en un exchange grande eh, no está mal? ¿Por qué? Porque normalmente, si van a trabajar ese exchange, eh, informaros antes, ya iremos viendo a medida que vaya llegando la fecha qué exchange van a trabajar con el Proof of Work, con el Proof of Stake, con el Proof of eh, Pepe Leches que hagan, eh, te darán más tokens y esos tokens, bueno, pues por lo menos valdrán un dirédito si le ganas algo bien uh, y si luego los vendes y bueno, pues para los gastos de y de vuelta del de Ethereum o yo qué sé, si, si valen algo, al final nunca se sabe, ¿vale? Entonces, pues, por tener unos tokens donde más no está, no está mal porque yo no sé si uh, están en el ledger, siempre ha habido que reclamarlos, andarse con historias, unas cosas muy raras. ¿Vale? cuando están en el Ledger eh, y sin embargo cuando están en algunos exchanges tipo Binance, tipo Google coin tipo Kraken que en teoría están bien salvaguardados, pues siempre te dan ese, esos tokens de más ¿vale? la gente que tuvo mmm, Bitcoin Cash en el Ledger en su día cuando hizo el Bitcoin Cash ABC y el Bitcoin Cash SV uh, tuvieron sus más y sus menos para luego reclamar el otro y al final todos tuvieron lo que tenían que tener, pero es un poco rollo. Bueno, en cuatro horas, eh, con este pequeño rebote que hemos hecho, el RSI vuelve al 50%. Es decir, todo lo que consigamos estar por encima del 50%, cualquier movimiento, eh, aunque sea lateralizando en precio, va a ser un poquito al alza. Eso es bueno. Eso está bastante bien. Y, y bueno, pues... Nos, nos echa un pequeño cable ahí con, con el movimiento que queremos de Ethereum, eh, que siga subiendo y que puede intentar ahora llegar a la media de 200 en una hora en la zona de 1.900 eh, dólares todo este movimiento, que hace que también ayuda a Bitcoin a, a recomponerse y la vela diaria, pues es bastante buena, a ver si termina abrazando a la vela del día anterior, por lo menos a lo que es el cuerpo de la vela, porque claro, la mecha, la sombra que nos hace el día anterior, pues no es de lo más bonito, y bueno, pues no estaría mal, por lo menos es pues, un pequeño colchoncito, por si mañana las cosas se ponen feas y nos vamos al soporte del todo, en cuanto al total market cap, no es que haya subido mucho, es un poquito, está en una zona de, como diciendo, voy a ver si me soporto aquí un poquito y me aguantan y la dominancia del Bitcoin que nuevamente por la mañana intentó subir bastante, rompiendo la zona del 41%, otra vez se nos ha venido abajo, y eso es buena señal, porque no era buena señal que se recuperase aquí, y si empieza un camino al 42, hacia el 41, de la siguiente línea naranja que, o sea, morada que tengo, no es bonito, mola más que caiga un poquito más, y que le da las altcoins, eso nos daría las altcoins, y a todo el mercado en sí, un poquito de respiro, el oro, el oro chunguito Ha perdido nuestra línea nitro Y se está poniendo feo Está más manipulado que la leche Es increíble Pero Que A ver Que es una mierda Que no es nada Es muy poquito Es muy poquita Caída Pero Empiezas 1,20 eh, 0,67 Aquí ya tienes casi Un 2% Ahora ya tienes un 2 Un 2,60% de caída eh, A ver Vuelvo a repetir, no es nada, pero en algo que está tan manipulado. Si viene y se hace aquí un doble suelo, como si se si viene aquí a hacer una marca, entonces volveré a hacer una entrada diferente a la que tengo, ¿vale? por, Bueno, podremos seguramente mejorar un poquito esa entrada y haré una entrada diferente, aparte en, una, en, otra, en otra, subcuenta, porque sí puede tener un doble suelo y, y tener un rebote interesante. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Las altcoins, altcoins día de un poquito de sufrimiento en general. Pero en el lado positivo tenemos Cereaba, CFX, eh, Spell Planet, eh, KNC, hombre, Kyber Network. Sigue subiendo, muy bien, muy bien Kyber Network. Veis como la media de 100, igual la, la pasó, por fin la consiguió pasar. Apoyó otra vez en ella, incluso casi la pierde y para arriba. Muy bien, está muy fuerte, lo está haciendo bien. Eh, que tenemos Rad. Ethereum evidentemente y Ethereum quería yo verla ahora pero contra el eh, Bitcoin, ahora lo vemos con el, en pares Bitcoin y vamos a ver unas peticiones que me habéis hecho, Todo aquí también está Solana uh, y me habéis pedido cadena KDA, vamos a ponernos por, por símbolo porque si no no lo voy a no lo voy a, a ver, dónde está cadena, cadena, cadena, cadena, cadena en la K evidentemente a ver, KDA, aquí está USDT, 2.30 y... Joder, a ver si es que lo que no entiendo... A ver, me lo ha pedido alguien que me ha dicho que tiene entrada en 1.60 y en 1.40. Lo que no entiendo es teniendo entrada en 1.60 y tenemos marcado el 2.40 desde hace muchísimo tiempo, ¿por qué no has vendido en, en la parte de arriba? No lo entiendo. O sea, eh, no voy a decir el nombre. <risa> Iba a decirte ya... ¡Ni te meto! <risa> Pero es que, joder, eh, no es, no es un, un análisis que lleve dos días, ¿vale? Desde este máximo... Y justo llegó ahí. No sé, eh, tenías que haber vendido aquí, ¿vale? Partiendo de esa BS. ¿eh? vale, ahora no has vendido. Eh, ojo, eh, yo por lo menos la mitad, lo que tengo en 1.40... Porque me ha dicho 1,40 y 1,60. Lo que tengo en 1,40 lo vendería. ¿Por qué? Porque hay posibilidades de que se nos venga hasta 1,51. Entonces, lo que tengo en 1,40, o si vendes todo me da igual, pero vamos, que el 50% de lo que hayas invertido yo lo vendería. Si se nos viene al 1,50, volver a comprar una parte y guardar otra parte por si se nos viene a la parte inferior, a la zona de soporte del 1,40. Claro, o sea, si has comprado aquí, no entiendo por qué no has vendido aquí. No, no lo entiendo. Pero bueno, eso imagino que lo sabrás tú. Eh, en el momento que tú tienes una línea de tendencia, te has basado la compra, ¿vale? En, entiendo, vamos a ver aquí, este se nos puede venir, pues como poco, vale, al en 1,60. Eh, entiendo, en el cruce de medias, ¿vale? en el momento que el precio pierde la media del cruce en el que tú te has basado, tienes como poco, tienes que haber vendido en dos. Pero vamos, que ya vender en dos, estamos hablando de vender un 40% por debajo. Perdón, un 20% por debajo. No sé. Eh, pero bueno, yo qué sé. Eso es, es raro, es raro. Te voy a dar una colleja, ¿vale? Eh, de todas formas, eso, ya te digo, yo esperaría como poco a unos 60 que caiga. Eh, depende de ver qué pasa mañana y si mañana el, hay un movimiento importante, gordo tal, pues sí que eso nos puede venir incluso a 1.40 entonces yo hubiera vendido la mitad y, digamos, es más, ahora mismo a 1.74, 1.75, pase lo que pase, lo mismo le da por rebotar pero joder, coja beneficios porque es que desde 1.40 ¿vale? hasta 1.70 hasta donde estamos hablando estamos hablando de un veintitantos por ciento de beneficios no entiendo cómo teniendo un eh, 68% de beneficios, no has vendido. Madre mía. Qué juventud. Eh, en fin, ¿qué más tenemos por aquí? Ya sé que es poco dinero, ya sé que es poco dinero, pero es que no, es que da igual que sea poco dinero. In tenéis que tratar vuestras entradas, por poco dinero que sean, como si fueran con todo tu dinero. Trátalas igual. Tienes, pero es, eso quiere decir que no tienes una estrategia de venta. No, no has tenido estrategia ni por un porcentaje fijo que tú te marques, ni por una una ni por una, una, un, un objetivo eh, te por técnico. Porque el objetivo por técnico, podías tener a lo mejor un objetivo aquí, con la media de 100. Cuando toque la media de 100, vendo. Cuando llegue a la, a la resistencia, vendo. No has tenido ninguna. Y eso, y eso me preocupa más. Eso me preocupa bastante más. Que no hayas tenido una estrategia de venta. ¿Vale? Eh, ¿Qué más? FTT contra Bitcoin. Vale. Para, para, para, para. Eh, FTT contra Bitcoin, vamos a ir a FTT, ahora vemos Ethereum. Perdón, ay, que me he pasado. FTT contra Bitcoin 0.36, entra en 001 de los dos. Pues si has entrado, a ver que yo vea 001022. 001022, o sea que has entrado bien. A ver, más o menos por aquí más abajo, por, por aquí, ¿vale? Pues tres cuartas de lo mismo. Es decir, si llevamos un 27%, ¿vale? Y tenemos el RSI descargando un montón y esto haciendo, pues bueno, una subida, hay, hay una divergencia interesante. No es, muy no es muy profunda, pero es interesante. Yo hubiera vendido la mitad o vendería ahora mismo la mitad y esa otra, la, la otra mitad que corre un poquito para arriba, cojonudo, márcate un objetivo Tienes aquí un mechazo en 0.1.39, ¿vale? que te puede marcar el siguiente objetivo. Pero si se nos viene a apoyar a la media de 100 en el precio, con esta mecha, vale, esta mecha de aquí, por ejemplo, con esta media de 100, más o menos en la zona de 0.11.19, pues ahí podrías plantearte hacer otra recompra y hacer otra reentrada, o en la media de 200. Pero yo personalmente, cuando algo ha llegado así, vendo, me olvido de la entrada y me voy a buscar otra ya está si es que es más que suficiente más que suficiente el problema viene eh, pues como lo que te está pasando con la entrada de cadena entras bien como no sales si es trading se me dice no es que para hall vale pues te lo compro pero como sé que no sé que es para trading vale eh, mal mal vais vais mal eh, objetivo coge dinero el trading necesitamos eh, ese riesgo recompensa verlo pero verlo ...en forma de dinero, en verlo en color... ...es decir, yo he metido 200 pavos... ...y le saco un 20%, ostras, ...tengo 40 pavos más... ...en el siguiente trade, ¿vale?... ...tengo dos opciones, o un trade con 240... ...acumulo, ¿vale?... ...o hago dos trades de 120 y de 120... ...tengo más capacidad inversora... ...con lo cual... ...necesito correr menos riesgo... ...para conseguir el mismo resultado... ...vale, una vez que yo tengo 240 en vez de 200... ...para conseguir 40... Es menos el, menor el riesgo, menor el tiempo que tiene que estar en una operación y menor el porcentaje que tengo que hacer para conseguir el mismo resultado. Piénsalo y empieza a marcarte una estrategia un poco más clara. ¿vale? Eh, quería ver Ethereum contra Bitcoin. Aquí está. Un 2% hoy. Muy bien. Está pegando una subida súper importante. Uh, esto es bueno, pero fijaros que tenemos en breve una resistencia... Eh, no es todo esto ancho, pero bueno, vamos a, a tomar como, como la zona de 0.086, ¿cuánto nos queda? Más o menos, para poder una aproximación, todavía un 7-8%, a la parte superior un 11%, vale. O sea que todavía podríamos, inclusive, eh, subir un 10% en, en Ethereum. Pienso que una vez que llegue, si es que llega, porque veis que es la sobreventa que tenemos, o sea, la, perdón, la sobrecompra, aquí tonteará un poquito... ...y eh, a crear una divergencia... ...y en el momento que esa divergencia sea potente... ...que ahora mismo eh, no, es tan, no, es, no, es, no es tal... Eh, ...se irá para abajo... ...entonces bueno, creo que... Bueno, pues ...el objetivo está bastante claro... Tenemos, tuvimos este máximo aquí de mayo del 18... ...fantástico, mayo del 18... Eh, ...aquí tenemos una zona de acercamiento mayo del 21... ...otra en la línea roja que tenemos por debajo... ...que hemos pasado en septiembre del 21 pico en diciembre del 21 y creo que es la zona que iremos a buscar ya que hemos pasado con solvencia y hemos hecho pullback sobre esta que hemos visto de este punto de junio del 21 y este punto de septiembre del 21, entonces como hemos la hemos pasado claramente, hemos hecho el pullback claramente y empezamos a subir pues seguramente nos iremos a esa zona de resistencia que tenemos eh, de forma intermedia en la zona de 0.086 0.87, ¿vale? Eh, luego ya cada uno pues que se marque sus eh, soportes resistencias como quiera eh, hemos roto entonces creo que el RSI empezará a tontear un poquito un poquito a la baja pero el precio seguirá subiendo generará la divergencia y luego nos iremos para abajo es algo un movimiento muy, muy muy muy típico pero creo, creo que es importante verlo bien vamos a terminar con Bitcoin eh, pero quiero verlo aquí y quiero verlo con sus medias porque claro, como en cada, en cada si hubiera la cantidad de, de, de, de pestañas que tengo aquí abiertas, luego se me, me explota el, el ordenador. Vale, la zona de soporte que teníamos marcada, pues con esta línea, aquí fue un apoyo, aquí fue resistencia, resistencia. Nuevamente se apoyó aquí, hizo pullback antes de seguir subiendo, otra zona de apoyo. Vale, pues es la zona que hemos perdido, en la cual hemos hecho pullback e intentamos otra vez eh, a ver si la atravesamos. Mm, lo normal es haber hecho pullback y caer, pero bueno, si hacemos pullback y Hacemos realmente un doble solo al final, de momento pues, lo parece, no quiere decir que lo sea. En una hora pues se ve un poquito más marcadito, uno y dos Bueno, pues si volvemos a subir a la zona de 23 y pico, o por lo menos estos cierres que tenemos aquí en 23.700, pues bueno, no, sería, no estaría mal eh, por si alguien quiere soltar algo antes de una posible caída. No sé, esta noche puede haber un meneo y mañana por la mañana otro. Importante la EMA20, vigilarla en una hora, los que estéis en, en un corto periodo de tiempo y eh, en el caso de que estéis a cuatro horas, una llegada a la media de 100, pues bueno, o inclusive a un toque a la EMA20, pues estaría bastante interesante. Más allá, de momento lo veo complicado porque no veo demasiada fuerza, veo mucha distribución, yo sigo viendo distribución, a mí llamarme loco, pero yo sigo viéndola, eh, sobre todo en diario. Eh, la distribución se ve clarísima en, eh, en un bloque, dos bloques tres bloques, cuatro bloques y cinco bloques eh, y, y no sé, es que a mí me da, me, me da un catablón cuando, cuando metamos, pero sigo pensando que el objetivo debería estar más arriba de lo que hemos hecho eh, bien, poco más que deciros chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para las cosas que pueden estar pasando y que la paciencia os acompañe Chao, chao.